Tú sabes, señores, vamos a seguir con las informaciones. ¿Eh? Hay otra vuelta también. <ríe> Dios mío. Todo aquí, todo aquí es el toque de queda. Denuncia falta de higiene para los apresados del toque de queda de destacamento de la PN. Hay un video por ahí de eso. Vamos a mirar eso ahora. Yo no sé, que, que le pongan aire acondicionado. Vamos a ver el video. ¡Atención al video! Jesús sí, esa, mira, mira, mira, mira. Esto es de equipo de salud pública. Mira, mira, esos son todos los presos, vean. Miren. Soy yo, Yo soy Luis Rodríguez. Luis, ¿cuál es su denuncia? La denuncia es que me siento muy, muy atimado por lo que lo están haciendo la policía. ...sobre el proceso que nos almacenan... ...y cuando llegamos allá... lo que hay en viajes de cosas fiscales... ...de cinco o seis años parece... ...y ahí nos trancan... ...ahí nos dan el tiempo de cinco o seis o dos tres días... ...hay que no pagar la, la fianza... ...y el que no tiene dinero dura tres o cuatro días preso... ...con todas esas materias... ...que no hay ni agua para verse la cara ¿Usted, ¿No cayó, usted cayó preso por el toque de queda? Pues. Sí, por mascarilla entonces tú dices cuando lo llevan el cuartel, es una... no. No, es un desastre. Eso ahí no hay agua para lavarse la cara, ahí no hay agua para uno hacer sus necesidades, ahí lo que hay muchas cosas por día. Había unos 50 hombres más o menos. Llega la persona que tiene algo, una persona que tiene sus recursos, lo dejan afuera y el poco de rato lo sueltan. El pobre dura 3, 4 días para pagar la fianza, pagándole los días preso. ¿Cuántos días duró usted preso? Yo duré de sábado, de domingo a, a lunes, hasta las 3 de la tarde. Y lo agarraron a cinco personas, durmiendo el pueblo entero, y no montaron a una gente más en el campeón. Tiene que estar el de salud pública y eh, el ayuntamiento municipal, que trate de organizar eso, porque una persona que, que lleve con ese virus, vamos a el topo porque no, usa, no usamos mascarilla ninguno ya en el cuartel entonces le maltratan a uno que cuando uno llega a pasar 5 o tres hombres es una puerta que le dé para la limpieza. Luego, usted mira cuando entra, de lo que hay muchas materias materia y agua de 5 y 6 años, podrido. Entonces, a dónde vamos a ah, determinar ah, la enfermedad. Luego, me revolté. Me ah, una manguera, le echaron agua, le echaron cloro con nosotros adentro, lo mojaron ah, todo. El ayudante eficaz fue que comenzó y hizo ese tipo de, de trabajo, violando la ley de su humanas. ¿Por qué ellos hacen eso a uno? Lo que tienen que hacer es para llevar a la gente presa, que limpien el cuartel y los palacios y todas las cosas que se de las instituciones del Estado. Porque el gobierno no tiene eso, el gobierno lo que está acumulando problemas, que le están llevándole a las circunstancia y no va a poder resolver todo eso. El nombre es suyo. Yo soy Luis Rodríguez. ¿Usted vive dónde? Yo vivo en la calle a número 6, de la ribera de Rayo. Ok. Oh. Oh. Oh. Vamos aquí. ¿Qué usted hacía sin mascarilla, caballero? usted no quiere entrar ahí, use su mascarilla y respete el toque de queda y ya, y no tiene que pisar para allá. Señores, ¿eh? está bien que eso tiene que estar higiénico. Atención, salud pública, los bomberos. Tiene que estar higiénico. Pero caballero, ¿a usted quiere que lo lleven? A un hotel. Entonces, guíese de ahí a la familia suya entera. Cuéntenle su experiencia, su estadía ahí. A los nietos, a los hijos, casco caliente. cuéntele esa historia. Mire, ahí yo conocí a Rodrigo, un ratón que es así, pelado, que habla que los candados en el Que no, si tú haces ruido es encojón. Un ratón, así, que tiene 20 años el ratón. ¿Me entiendes? Entonces, ustedes, para evitar eso, póngase su mascarilla papá. Y respete y toque de que no coge para allá. Santiago, ¿usted lo han llevado? Y a ti, flaco. No, a ti te he yo. A ti te he salvado yo. No, sí. salvado. He salvado yo eh. salvado. Para que tenga una idea. ¡Ay! Yo me le tiro del motor y digo, ¡ay! Ese es el flaco. Que... No, no. Usted no quiere. Lamentablemente. Si usted no quiere caer ahí, en ese desecho, como usted dijo ahí. No. Ay, Dios mío. Si usted no quiere caer ahí, papá, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Respetar y ponerse su mascarilla. Yo, que soy un hombre gordo, que me aficio de cualquier cosa, estoy usando <risa> mi mascarilla. Imagínate, hay que usar la mascarilla. ¿Eh? Pero también, atención, salud pública. Tienen que haber una limpiadita ese cuartel. No, no, pero también lo mismo preso. Pueden hacer eso porque para la limpieza que ellos quitan algo no es. Según ellos. Y por eso no está limpio. El que diga eso lo matan ahí mismo. ¿eh? No, pero esto no está limpio. ¿Qué limpieza? Los mismos presos pueden darle un aseo con dos mangueras. Pero ellos hay tigres tan fuertes. Ellos hay tigres tan fuertes. Que duermen ahí. Y se levantan a las 10 igualito. Yo caí por eso. No me por y Ahí paraba, yo. Amarrado de un barrote. Que de ahí no me suelta nadie. Ahí, me... ahí paraba en la puerta. Y venga, todo el mundo durmiendo. No, ahí. Eh... Eso, eso es algo temeroso. Señores, llegamos al final. De los osobrosos. Eh, con información Santiago. Está puesto para esto, Santiago. No coge ese Villalona. Señores mañana a la misma hora en el mismo lugar 10 de Telenor a las 4